Hola amigas y amigos de Fan Deportivo e Historiomanía. Comenzamos Camino 6, un programa dedicado al deporte nacional, crítica, análisis, resultados e historia para los amantes del deporte y el impacto en nuestra sociedad. Nos acompaña Óscar Ramírez de Fan Deportivo y este programa va a ser muy especial porque lo vamos a dedicar, pues sí, hoy no tanto al deporte nacional en general, aunque tenemos una gran sorpresa y una gran noticia que incumbe a México pero va a ser más dedicado al básquetbol. Entonces, Oscarín, ¿cómo andamos? Gran fin de semana, cuéntame. Sí, Rafita, gran fin de semana de, para los aficionados del básquetbol, All Star Weekend, no es nada más un día, son tres días de puro básquetbol al máximo nivel. Fue viernes, que no fue tanto básquetbol al máximo nivel, el viernes fue este... El juego de, de las estrellas invitadas, que fueron raperos, este, todo, ¿no? Ahora sí que ahí es donde se jugó el show. Eh, hubo el Ajá. show de talentos, o, o, unas competencias, y bueno, días antes se dio también las elecciones para el juego de estrellas. entonces pues, todo se cargaba que iba a ser cuéntame, cuéntame. un juego... Muy, un juego muy definido del lado de Tim Lebron, pero al final del día creo que fue un juego bastante bien, para mí, bastante entretenido, y bueno la noticia fue la última elección de, de ese draft, de ese pequeño draft de un pool de, de grandes jugadores, y fue nada más y nada menos que nuestro querido James Harden, la barba ¿Por qué? Pues fácil, ¿no? Creo que qué? Exacto, si a, si, si a alguien le gusta el básquetbol, sabe que se dio el deadline de los trades hace menos de una semana, una semana aproximadamente, y James Harden sale de Brooklyn con camino a Filadelfia, ahora en este cambio hay alguien al que no le pareció, que se llama Kevin Durant, el Team Durant, entonces la última elección que daba para James Harden, inclusive... Se rió LeBron James en, en, el, en, la, en las elecciones porque sabía que Kevin Durant sí o sí no lo iba a escoger. No había poder humano en que quisiera que Kevin Durant <risa> escogiera a James Harden. Entonces, este, pues sí, al final del día así quedó. LeBron terminó con un, con un muerto que no quiso levantar nadie, pero pues bueno... <risa> Así se dio. No, pues no. Oye, Oscarín, este, bueno, ahorita hablamos un poquito de, de los orígenes de este jugador tan emblemático, no, tan carismático para bien o para mal, ¿no? Porque James Harden creo que es de esos que te cae bien o te cae muy mal, eh, aunque ha perdido ese carisma. Yo me acuerdo un poquito cuando estaba en Thunder, era un jugador querido, ¿no? Ya caía simpático, el sexto hombre. Pues este, ya de ahí un jugador... se ha vuelto medio antipático. Pues es que era un jugador Ajá. joven. Creo que también el, las, la forma en la que ha ido saliendo de las franquicias digo, aguantó mucho en Houston. También el dinero que ganaba en Houston era muy bueno como para no quedarse, ¿verdad? Pero obviamente llegó un punto en el que dijo pues sí, pero como dicen, ¿y el anillo para cuándo? entonces este pues ya finalmente así se ha dado como los últimos cambios de, de James Harden también hay algo muy cierto dos cosas ¿no? una la mencionaba si no mal recuerdo eh, justo ahora que se dio este este break eh, Magic Johnson decía ustedes hoy día no, no, no aprecian el valor de Tyson Chandler por ejemplo un poste fuerte, dominante, ya viejo, obviamente, porque ya no es ese tipo de NBA, pero pero para él, él es el héroe de sus jugadores favoritos, un jugador como Tyson Chandler, como quizá Dwight Howard, porque hoy, hoy los niños, hoy los jóvenes, ay, oíganlo, ¿no? Yo estaré bien grande, lo que quieren quiere hacer es justamente un James Harden, un Stephen Curry. O sea, ya no quieren defender. Es, ¿sabes qué? Quiero la gloria y esa gloria viene de la línea de tres. De la línea de tres y ya. Porque ya ni siquiera es qué tan espectacular puedo ser en el perímetro, adentro de la pintura. ¿No? Que, que, que pues obviamente muchos jugadores aprovechando que, que es el 75 aniversario de la NBA que de eso viene su, su fuerza no su, su emblema no el mismo Dennis Rodman o sea, un jugador a la defensiva perro, perro pero pues que hoy día es como pocos ya, exactamente, ya hoy día vemos a, a jugadores que, que tratan de verse hacia la defensa y quizá no es tan espectacular, ni menos para los para los chavos, el decir ah yo quiero ser Quizá como Tim Duncan. Pues no, no ves a un niño diciendo, quiero ser como Tim Duncan. Quizá ves más a un niño diciendo, quiero tirar como Ray Allen. ¿Por qué? Porque el niño quiere claro. tirar, el niño quiere sí, es los más A mí me ha tocado ver cómo los niños lo primero que hacen es, después de un partido, ir a ver las hojas de anotación y decir, ¿cuántos puntos metí? Sí, sí, sí. Y y es, pues, es otro mundo, Oscarito. No, ya... ¿Eh? Sí, sí, totalmente. Yo ya ni te cuento quién era mi, mi ídolo de la, de la juventud. Yo quería ser como Gary Payton, el guante. <ríe> ya muchos no conocen ni quién es Gary Payton, pero bueno. <ríe> este era ha mi venido, gran ha ídolo. Venido, ha venido varios eventos aquí a la Ciudad de México y me creerás, hay gente que he visto, se lo pasa de lado y no sabía quién era Gary Payton. Hoy día vemos jugar a su hijo... No, pues invítame, Oscar. <risa> sí. Hoy día vemos jugar a su hijo igual, con un gran mexicano, eh, Juan Toscano en los Warriors, y dices, es el, vi el vivo retrato de su padre, juega igual. No, pues perfecto, Oscarito. Y qué mejor en los Warriors. Oye, pues mira, antes de de clavarnos un poquito más con Toscano, los Warriors, todos ellos. Eh, mira, de James Harden, independientemente de cómo sea, creo que es muy atractivo el lo, al menos emblemática como es Compton. Eh, Compton, que es una ciudad, bueno, un condado realmente de Los Ángeles, muy emblemático en el hip hop y que se hizo muy famoso en aquellos este, disturbios de Los Ángeles en el 92%, pero que pues justamente habla de la dureza, ¿no? Para salir de ahí, atletas buenísimos como Serena Williams, Le Real, en otros ¿no? pues que después comentaremos. Tenemos un artículo de ellos en Historiomanía. Y bueno, ver a James Harden con todo y cómo es, creo que más que otra cosa, pues es el, el origen, lo que hay que este, festejarle, ¿no? Es decir, de una sociedad tan complicada, pues poder llegar al juego de estrellas de la NBA. Creo que, creo que es admirable. Ya cómo es el buen James Harden y cómo se ha convertido, pues bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero, pero en fin, qué bueno que tengamos ahí a gente de Compton todavía dando lata, que esté trascendiendo. Y, pues, si quieres, ahora sí, cuéntame del, de Juan Toscano de todo lo que pasó durante este fin de semana, Oscar. Pues mira, principalmente se convirtió en el primer mexicano en participar en un All-Star Weekend el primer mexicano ahora no nada más fue a pasearse a, al concurso de clavadas llegó a la final llegó a la final, desgraciadamente perdió contra contra Topin contra de los Knicks otro novato, la verdad que está da, trayéndole muy buenas cosas a los Knicks y, y la verdad sí yo me hubiera ido igual con el resultado. Fue espectacular lo que hizo con la clavada. Toscano también lo que hizo desde, el, desde la primera ronda. Dices, híjole, ¿cuándo habías visto un mexicano volar así? Difícilmente. Entonces, porque vemos muchos mexicanos así fuertes. Bueno, hay que destacar que es méxico <ríe> Y ahorita nos vas a platicar un poquito de eso. Pero pero al final del día es mexicano, ¿no? no aquí, aquí creo que un punto es no hacer, no demeritar no lo que se ha logrado, y el que ya tenga el apoyo, no nada más del mexicano, sino de los americanos en esta liga tan importante, creo que habla mucho del, del trabajo que se está haciendo individual, y, y esperemos que algún día podamos ver a, a otros jugadores, ¿no? Que ya vienen empujando igual por ahí, por la NCAA, inclusive en Europa, entonces platícanos un poquito de de este gran eh, símbolo de, de, del mexicano en la NBA. No, pues mira, la verdad es que lo que dices es cierto, hay que señalarlo en distintas direcciones, ¿no? Para empezar, como tú dices, eh, desgraciadamente todavía existe mucho este tabú que los mexicanos que no nacen en el territorio mexicano no son mexicanos. Es un tabú que inclusive la Constitución mexicana contradice porque al ser hijo de mexicano lo es. Además eh, Toscano creo que en todo momento de su vida ha demostrado amor a México, no es, de, es más este versus eh, los tenis con los que sale la bandera mexicana en su número en su nombre creo que nos debe de hacer sentir orgullosos, pues, ¿no? Y como tú dices, y lo dices perfecto, ¿cuándo habíamos visto un mexicano volar de esa manera y lucir de esa manera? O sea, realmente, más que criticar, más que otra cosa, pues invitamos a que lo disfruten, ¿no? A que disfruten que un, un compatriota, aunque no nació en este territorio, pero finalmente es un compatriota nuestro, está luciendo de esa manera en el mejor básquetbol del mundo y en una de las mejores y más competitivas ligas del planeta de cualquier deporte. Entonces creo que eso es lo que hay que decirlo, ¿no? Y además Toscano es una cosa bien interesante porque eh, no solamente es mexicano, su mamá es boricua, entonces trae de todo el buen Toscano. La verdad es que este, creo que es una combinación ahí que nos da de talentos. Nació en Oakland, eh, ex tierra de los Golden, de, de los Warriors, ¿verdad? justamente. Y entonces esto del México americano, creo que... Pues sí se le nos debe hacer este llamado, ¿no? Eh, al ver estos atletas lucir en, en Estados Unidos en las mejores eh, ligas, tanto de béisbol como de fútbol americano como de básquetbol, pues a, a decir pues son de los nuestros, ¿no? Sobre todo porque son personajes que insisto pues sienten el orgullo de ser mexicanos, ¿no? Porque son sus orígenes. ¿Por qué los otros los vamos a despreciar? Entonces creo que ese es un punto ahí bien, bien importante. Y ahora si nos vamos a la historia, pues California es mexicana originalmente, entonces, pues ¿para qué le hacemos al cuento? Entonces, digamos que son estadounidenses de prestadito, que realmente son nuestros. Entonces, pues hay que sentir orgullo. La verdad, a mí me, me llenó de mucha alegría ver todo lo que rodeó a Juan Toscano este fin de semana, ver las imágenes de él volando de esta manera con la bandera mexicana, ¿ver? este En su número, en sus tenis, la verdad... Fue algo increíble. Y ojalá nos siga dando esas alegrías. ¿Cómo ves, Oscarín? ¿Qué tan consolidado puede ser Juan Toscano en los siguientes años? ¿Tú cómo le ves el, el potencial? La verdad, lo está haciendo bastante bien. Entró a los Warriors en una etapa en la que lo ayudó bastante las lesiones, si somos sinceros. Porque con un equipo sano totalmente no hubiera tenido las oportunidades que ha tenido de demostrar que, que tiene el talento para estar en la NBA. Hoy día, afortunadamente, ya lo demostró, es uno de los jugadores favoritos de, de, de la escuadra. Stephen Curry se siente comodísimo teniéndolo en la cancha, porque hay algo muy cierto, hay jugadores que te traen un nivel, porque te traen tablas, te pueden traer este, tiros de tres, te pueden traer asistencias... Pero algo muy importante es eh, el ambiente, la energía que puedes traer a un grupo. Y creo que es algo que, que el, mismo, el mismo Draymond Green comentaba en una entrevista. Está fascinado con ese muchacho, porque lo que le trae el equipo, más allá de, de los rebotes, las asistencias, de estar siempre ahí, es la energía al equipo. Entonces, si se mantiene así, creo que puede hacer lo que algo parecido a lo que ya hemos visto con otro gran mexicano en Dallas para poderse mantener varios años a un buen nivel en, en los Golden State Warriors entonces yo creo que va a estar bastante tiempo esperemos mi augurio siga adelante y bueno también algo importante okay. fue que con... pero ya un poquito más centrados en cancha pues ya el, el juego de estrellas estuvo fenomenal. Primer cuarto para Team Lebron, segundo cuarto para, para Team Durand, el tercer cuarto estuvo más peleado, pero el cierre del cuarto cuarto estuvo... No, no, no. Hay que recordar que se juega por cuartos con un score global con un score global, y al último se tiene que llevar, se tiene que llegar a ciertos puntos. Entonces el Team LeBron estaba a solo dos puntos de poder lograrlo, y, y lo hizo con nada más y nada menos que un fadeaway que después en entrevista comentó que era precisamente el movimiento que él quería hacer en honor a Michael Jordan, porque hay una imagen muy bonita, recién empezando el, el juego y todo, cuando se acercó a Michael Jordan y lo abrazó con una energía que dices, híjole, así lo abrazaba su mamá. <risa> Pero porque justamente él, él comentaba que, que es lo que, él es el jugador insignia que lo hizo a él llegar al básquetbol, eh, que enamorarse de este deporte. Entonces, es algo de lo que le quería regalar. También podemos ver una imagen en la que al mismo al mismo Luca Doncic, el mismo Michael Jordan, se acerca, lo abraza, lo empieza a juguetear con él, porque creo que desde ahí vemos que de King Michael Jordan ve en Luca Doncic lo que todos hemos visto los últimos años. Un jugadorazo que va a dar las estocadas a quien sea, y haber caído en Dallas creo que fue un gran acierto para su carrera. Pero bueno, Partiendo de ahí, algo importante es que también el juego de estrellas se dio en Cleveland. Entonces hace mucho que no teníamos un juego en Cleveland. LeBron regresando a Cleveland. Y aparte, unos días antes mencionando que él quería jugar, retirarse jugando con su hijo. Y entonces cuando le preguntaron, bueno, ¿y regresarías a Cleveland para jugar con tu hijo si lo, si lo seleccionan? Se le cayó el mundo a los aficionados angelinos porque dice, sí por regresar con, por jugar con mi hijo, aunque sea una temporada regresaría a Cleveland a ganar el título no, no, no mira rompió, el, rompió muchos carros muchos caros. pero bueno es parte, es parte del deporte los dueños ven por el equipo y los jugadores sí, ven por claro. sus carreras sí, exacto y los aficionados pues esperando a ver ahí Ahora sí que Yo, esperando que Yo. caiga este el hijo de Lebron en, en Lakers, ¿no? Sí. Este, Por favor. oye, antes de, de comentar un poquito de, de Cleveland, fíjate que un poquito retomando el tema de Toscano, nada más que no te quise interrumpir, hay una imagen que se dio el año pasado que a mí me fascinó de Juan Toscano, este, donde ten, y de hecho se ha movido mucho en redes, en la NBA, en todo lo, lo que es alrededor del básquet que es Toscano teniendo libre para tirar de tres, decide lanzar un pase cruzando toda la cancha para dárselo a Stephen Curry y Stephen ni siquiera Curry. se esperó a que Curry tirara. Él... Se fue celebrando Toscano sin ver el tiro, ¿no? Celebrando con la confianza que tenía de Curry, ¿no? O sea, eso es también una imagen que dices, no, pues es que ese es un equipo, ¿no? Es, ese es justamente un, un equipo y la confianza que, que existen entre ellos. Más allá de que Curry sea el mejor triplero de la historia, más allá de eso. ¿no? pero es la, la confianza que debe existir, entonces eso me fascinó de, de Toscano, y creo que es la, la confianza justamente y la energía que dice Tre, eh, Draymond Green, y, y bueno, Kerr, que también debe estar fascinado con, con el mexicano, ¿no? Entonces, este bueno, quería comentar un poquito eso. Y, y hablando un poquito de la ciudad de Cleveland, Oscar, también qué padre que, que, que Cleveland tenga un juego de estrellas de pues de esta magnitud, ¿no? Un evento deportivo, sobre todo pensando que es una ciudad que ha pasado por muchas dificultades en los últimos años, pues también lo comentamos a nuestro público, ¿no? Eh, fue eh, a partir de la crisis del 2007, por muchos años se mantuvo como la segunda ciudad más pobre de Estados Unidos, nada más por debajo de Detroit, Inclusive por ahí se burlaba la misma gente de Cleveland y decían una cancioncita y este, lo bueno que no somos Detroit, ¿no? Entonces, qué bueno tener eh, una alegría que te dé el deporte, ¿no? Y, y sobre todo con LeBron James, que pues, la verdad, mira, han pasado atletas fenomenales por Cleveland, fenomenales, ¿no? Eh, Jim Brown en los Browns hace ya más de medio siglo... Este, en el béisbol pues hemos tenido también un desfile de grandes peloteros, ¿no? este, sobre todo en los años 90 que llegaron a dos series mundiales o que los perdieron, de hecho en los últimos años en el béis también otros peloteros José Lindor de Puerto Rico que estuvo ahí de estelar varios años pero creo que de todos no hay ninguno que represente la ciudad como Lebron es hijo de ahí eh, es hijo de Ohio y creo que Lebron es mucho, mucho, mucho eh, lo que representa y lo que es para la gente de Cleveland. No tanto lo va a ser jamás para la de Miami ni para la afición de Los Ángeles, con la disculpa de estas dos grandes aficiones. Pero creo que lo que Lebron hace con Cleveland es punto y aparte en el deporte estadounidense no y lo que representa él ahí. Entonces, pues la verdad fue muy emotivo. Y por cierto, nada más como un dato curioso, no sé si este, por ahí sepan. Cleveland está mal escrito. Eh, tiene una historia bien simpática al, al respecto. Me permito contarla en un minutito. Cleveland, de hecho, se iba a llamar Cleaveland, ¿no? Por su fundador. Pero en un periódico de, de finales del siglo XIX, inicios del XX, este, sí. no le cabía el nombre completo a... A, a la prensa, el que le hablan, entonces dijeron: Pues quítale la, y desde ahí nació Cleveland, como hoy lo tenemos, nada más como un pequeño dato curioso e histórico de esta, de esta ciudad, ¿no? Pero bueno, entonces, en conclusión, Oscarín, pues. Del 1 al 10, ¿cómo calificas este fin de semana contando todo lo, la emoción de, de, de lo de Poscano, lo que se vivió en el juego de estrellas con esto que comentas de Jordan? Este, Stephen Curry ganando el MVP, no sé si me quieras decir algo de Curry también. Exactamente, yo lo cerraría con un rotundo 10. Stephen Curry, dato curioso, se quedó con la marca histórica de más triples anotados en un solo par, en un, en un juego de estrellas, con 16 anotaciones. También en los puntos se quedó a solo dos puntos del récord de Anthony Davis. Se quedó con 50 puntos. Ya algo, algo ridículo fue ver a Stephen Curry tirando desde el logo, desde el logo de media cancha triples y anotándolos. Creo que metió tres seguidos desde el logo. Entonces dices, esto ya es ridículo, ya es ridículo. Y, y también empezamos bien, o sea, bien, empezamos bien porque el primer cuarto, pensé, yo, yo, yo, Oscar Ramírez, tu servidor, pensé que el MVP se lo iba a ganar eh, de Mar de Rosan, porque también de Mar de Rosan empezó anotando una cantidad de puntos al inicio. Le pusieron a que lo defendiera Saclavin, que dato curioso, son compañeros de equipos en Chicago. Chicago ahorita está haciendo de todo. Y fueron elegidos cada quien para para un lado. Entonces, obviamente cuando estaba en, en, en la cancha de Mar de Rosen y, y Zach Lavin, entre ellos se defendían. Entonces, creo que eso es lo bonito del juego de estrellas. Ver como esas amistades que, que hay en la NBA y, y que lo transmiten al, al televidente, al, al, al aficionado, como algo espectacular. Entonces, creo que es algo, a, a mi parecer, es algo bonito. Es algo muy bonito también vimos dos, tres veces volar a, a, a Morant que dices este chavo tiene que ganar un título de la NBA con Memphis, sí o sí en algún momento de su carrera este año también lo que está haciendo Memphis está siendo espectacular con Anderson, con Jean Morant con muchos jugadores que han adoptado un, un rol, entonces creo que lo que va a hacer Memphis va a ser muy importante, pero sí yo le pongo de cajón un 10 este juego de estrellas, y lo que hizo Stephen Curry y todavía no tiene la edad de LeBron James. Entonces, todavía le quedan como buenos años para seguir dándonos esos sí. esos récords que difícilmente alguien veo que pueda romper, ¿no? Sí, exactamente. Sí, todavía lo que le falta a Curry, ¿no? Es, es increíble. Y además, no sé, ahí tú sabrás mucho mejor. Creo que es un jugador pues, serio, se mantiene alejado de broncas, extra cancha, como se dice aquí en México pocas lesiones, es decir, me parece que también y el estilo de jugar de Curry te da para un jugador duradero, ¿no? Es decir, no tan físico, es decir, no no no no se arriesga tanto como un Rodman, como un Howard que mencionabas hace ratito, ¿no? También creo que la misma forma de juego de Curry te puede dar a que a que sea un jugador que te dé por varios años, ¿no? Exactamente. Y ya lo hemos visto en las finales de la NBA lo que lo que pueden traer y, y el, el cambio el cambio que, que genera que genera este pues Stephen Curry en la cancha los títulos de la NBA que tiene con, con los Warriors hay un meme muy bueno que, que la verdad me, me agrada bastante que dice <ríe> a los sobre todo a los aficionados de los Warriors si no estuviste cuando estábamos aquí no estés ahora que somos esto no Recordemos que hace un par de años tenían a todos, a todos en, en el tanque de las lesiones. Clay Thompson, Draymond Green, Stephen Curry, no había llegado todavía este, algunos jugadores que están ahorita. Eh, tampoco Gary Payton de estaba, eh, estaba jugando a como está jugando hoy día. Entonces, pues sí, la verdad, es algo muy importante. Algo también que gracias Lalito, que ahorita nos están comentando es en el medio tiempo en lugar de hacer una presentación tan grande o importante como había sido en otros años, por lo mismo es el 75 aniversario de la NBA, pues presentaron a, a, a los mejores jugadores de estos 75 años, unos pues ya en paz descansen pero al final dejaron a Michael Jordan, obviamente después de que lo presentaron la gente se volvió loca, loca, loca loca, loca, loca pues obviamente, estás hablando de, de, de pues sí uno, si no hay, hay un debate que más adelante en otro programa vamos a tener pero pues el, el considerado mejor jugador <risa> de la historia ¿no? entonces sí, la verdad sí, seguro el, el 75 aniversario de la NBA creo que yo le doy este juego de estrellas un, un 10 así rotundo no nada más al juego de estrellas, sino en general perfecto al, Weekend, porque aparte agregaron más, más. Sí, agregaron más concursos, entonces ese estuvo bastante padre. Muy bien, Oscarín. Oye, nada más, como también una anécdota, fíjate, eh, con lo que pasó con estos jugadores de los Bulls, me hizo recordar lo que vimos hace unas semanas en el juego de estrellas, en el Pro Bowl de la NFL, donde los hermanos Tix también tuvieron sus momentos, ¿no? Este, uno es cornerback eh, de los vaqueros de Dallas, otro es receptor de los Bills de Búfalo, pero constantemente se marcaban, inclusive intercambiaban posición, o sea, a veces salía de receptor el que realmente es defensivo, o sea, fue una cosa bien padre, y creo que una escena muy, muy simpática es cuando Dix, el mayor, el de Bills, anota haciéndole un corte al menor, a su hermanito, lo deja plantado literalmente en el suelo y nada más lo señala burlándose de él. <risa> Digo, cosas como dices, eso no se da en un juego regular, ¿no? Por eso también los juegos de estrellas, aunque muchos digan que son cascarita y lo que sea, son muy padres que existan, ¿no? La verdad son muy, muy padres que existan y te dan este tipo de cositas que no te va a dar otro juego, ¿no? Entonces, claro ya no sé si quieras es... agregar algo más, Oscarín. Uh -huh, pues ¿sí? no, nada más que digo, yo estoy a favor de este tipo de juegos porque, ¿en qué otro momento vas a juntar a 20 estrellas para que jueguen juntas? No hay forma, no hay forma. Entonces, la verdad, yo le pongo 10, y, y nada, ¿no? Creo que nos dio bastante de qué hablar en este programa, este amado juego de estrellas, que bueno, cabe destacar que ahora viene lo bueno en la NBA, ¿no? Ahora viene lo bueno porque, pues, ya, ya no puede haber trades, y ya todos le van a jugar a poder calificar a los playoffs y con lo que tienen. A mis Lakers no creo que les alcance, pero la verdad hay buenos equipos armados ahorita. Muchos equipos recuperan muchos jugadores de lesiones, entonces vamos a tener de qué hablar y muy bueno. Y además este los playoffs son increíbles, ¿no? Justamente se le ha acusado mucho a la NBA de tener unos playoffs tan largos, pero creo que justo ese esa duración de los playoffs te da el dramatismo que a lo mejor no te dan otros, ¿no? Es decir, Claro. Eh, tienen al público constantemente atento de qué va a pasar en el siguiente juego de la serie. Oye, pero es la primera serie del playoff. Sí, pero pues el que gana, gana, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy bonito del NBA, de verdad, es un momento muy bonito del año, los playoffs, por más largos que duren, es más que duren más si quieren, ¿no? Y fíjate, nada más por ahí, si me quieres comentar algo, Oscarín. Eh, antes en, el, en México, en la Liga Mexicana de Base, eh, había un juego en medio de la temporada que se le llamaba el juego de cómicos, <ríe> salían cantinflas y otros ahí haciendo payasadas, literalmente intentando jugar béisbol. Dime que no es así el del viernes que juegan de las celebridades, <ríe> no sé, te lo pregunto Ay, sinceramente. Quisiera decirte que no, pero sí. Pero mira, la verdad creo que es más fácil con el básquetbol, porque justo escogen como a cantantes, raperos y lo que sea, que más o menos ya la gente se va dando cuenta por medios raciales, el compadrazo o algo así, que, que o le gusta o que sabe jugar, ¿no? Muchos años vimos a a, a este, este, ¿cómo se llama? A Justin. A Justin en, en el juego, y este... Esta vez por fin se le hizo, como dato curioso, a Anuel. Anuel es este dueño, parte dueño de capitanes de Arecibo en Puerto Rico, campeones de la Liga de Puerto Rico, uh -huh. y este, y entonces por fin se le hizo ser convocado a, a, a un juego, de, un juego de estrellas de, de las estrellas. Entonces, la verdad, está entretenido. No te voy a decir que es lo mejor, pero está entretenido, la verdad muy bien por esos highlights perfectos sí. Karin pues no sé si tengas algo más que decir sino pues ya para despedir este programa dedicado al básquet la verdad muy padre no Rafita ahora sí que como dice mi amigo Box Bunny eso es todo eso es todo eso es todo amigos ah no eso no lo dice Box Bunny no es el otro ese es Porque, es porque. bueno pues exactamente muy bien, pues bueno, eso es todo por hoy. Amigas y amigos de Historiomanía y Fan Deportivo en Camino 6. Eh, nos vemos la próxima edición. No olviden visitar nuestra web, ahí tenemos varias cosas. Hoy pasó algo interesante en el fútbol norteamericano que ya hablaremos después. Al parecer se van a emparejar los salarios entre mujeres y hombres, al fin se les hizo justicia, ya hablaremos de eso, pero ahí tenemos artículos relacionados a esto y a estos basquetbolistas que también mencionamos el día de hoy, visiten nuestros canales de fan de, de YouTube de Fan Deportivo e Historiomanía, de hecho ahí vienen los números anteriores de Camino 6 por si quieren este, echar ahí un poquito también cotorreo con nosotros y si no, pues nos vemos la siguiente semana por mi parte es todo, Oscarín cuídate mucho pues bueno. Nos vemos Rafita en el próximo episodio